buenos días buenas tardes buenas noches a todos estamos aquí con rafael que nos va a dar su testimonio de lo que le ha pasado pues por, por alimentarse de una manera pues muy muy como diríamos como diríamos rafael cómo te has alimentado toda la vida qué es lo que ha sucedido por alimentarte como te has alimentado cuéntanos un poquito bueno, yo contaros un poco y, y a ver si mi, mi testimonio sirve para ayudar a otras personas. Pues la verdad que yo me he estado siempre he eh, trabajado por mi cuenta, muchas horas de trabajo, eh, comiendo prácticamente comida rápida por motivo del trabajo y claro, todo eso, a base de, de muchos años, pues claro, me ha llevado pues, a conocer que tenía pues, diabetes al tiempo. Y, y claro, yo tampoco ni tenía conocimiento ni prácticamente los médicos me dieron cómo era el tema. Total, que, que después de, de los dedos cortados, y, pues no sé, tampoco está pendiente de lo que es el tema de la comida hasta descubrir pues, que la alimentación pues, hay que cuidarla para que la diabetes tampoco no sea un problema. Y ya por último, pues lo que ya le vi la oreja al lobo, como quien dice, fue el tema de que me dio una infección en la planta del pie y, y por suerte, vamos a decir por suerte, porque pararon la infección y no se comieron prácticamente todo el pie. Y entonces, pues claro, pues es un poco el testimonio de, del tema de, de mi diabetes, ¿no? Y gracias a estos productos, de, de quienes, que ya los conocía de hace tiempo que también lo he estado, lo he estado llevando y gracias a, también a los consejos de, de, de contigo mismo que, que, que tú me has dado en el tema de, de la diabetes pues he conseguido la diabetes y que ya la diabetes prácticamente no sea un problema y no podamos curar de, de la herida que, que me ha causado esto que, que, que tengo al mismo Que me, estoy eh, eh, curando de la depresión Muy bien A ver, por ejemplo <coughs> hablando Yo creo que a los diabéticos Lo que más les interesa es saber Bien, sabemos que los productos de XN Le van a ayudar a que el páncreas funcione mejor A que el nivel de insulina, de azúcar Baje en la sangre Pero si le acompañamos con una mejora en la alimentación El efecto es mucho más rápido Yo me acuerdo que yo hace tres años Cuando te conocí en persona pues, pues, pues, yo me acuerdo que, que, que bueno, eh, tú pizzas, Coca Colas, eh, pan, tú has sido toda la vida un gran comedor de pan y pizzas y Coca Colas, verdad? Sí, yo la verdad que, yo, claro, todo lo que, todo lo que la publicidad nos manda, porque en verdad es lo que, es lo que ya nos dice come pan, la Coca Cola es muy buena. Eh, la pizza, el bunker King eh, y en verdad eh, todo eso prácticamente es un engaño, un engaño. Ellos lo hacen plan comercial para generar dinero, y en verdad para nosotros, pues para cualquiera es un veneno. En verdad es un veneno que, que a la larga lo vamos a pagar. Efectivamente, porque ahora, por ejemplo, ahora ya no comes esas cosas. Ahora, ¿qué comes? Aparte de tomar los productos de Dexine, ¿qué estás comiendo? Pues yo pues, prácticamente lo que estoy comiendo es verdura. Es carne a la plancha y fruta más o menos la que te se puede permitir. parte Sí, sí. Bueno, con tu permiso, si quieres, vamos a poner luego en el vídeo las fotos de cómo te cortaron dos dedos del pie. Ya te asustaste. Luego tuviste una herida en la planta del pie y no se curaba. Salió una úlcera y, y bueno, hay un boquete. Eh. Aquellas personas que sean muy sensibles que no continúen viendo este vídeo porque son imágenes verdaderamente terribles. ¿Nos das permiso para poner estas fotos y que la gente vea? Sí, por supuesto, si la idea principal es que la gente vea lo que puede ocurrir por, digamos, por no estar informado, porque en verdad la diabetes no es un, es, no es un problema que vamos a tener de por vida, pero una enfermedad silenciosa que no, no tiene síntomas, digamos, pero sí, si la deja ahí aparcado a un lado, a la larga te va a encontrar desde un momento. En definitiva es un poco prevenir que el que tenga diabetes o tenga conocimiento, que igual que vaya a los médicos, que hay medios, y lo importante es la alimentación, principalmente para que ese problema no se, no se transmita. Efectivamente, bueno pues muchas gracias Rafael porque la verdad es que te conozco hace tiempo Pues nada, pues muchísimas gracias, aquí abajo vais a tener el teléfono de Rafael Si queréis seguir sus consejos, lo que él está haciendo porque su herida ya se está curando se Le, está, le iban a cortar el pie y ahí es cuando se asustó mucho Porque claro, que te quiten dos dedos es feo, pero que te quiten todo el pie pues ya la cosa es mucho más complicada sí. ¿Cuántos, años, ¿Sí? ¿Cuántos años tienes tú ahora? ah ahora 55 años ¿eh? 55 años todavía muy bien pues todavía nos te quedan muchos años de vida ya eres un luchador te conozco hace tiempo muchas ganas de progresar de trabajar y nada Él es distribuidor de xn también obviamente y, y, y bueno se está cuidando para mantener su salud y mejorarla pues muchísimas gracias rafael y nada si queréis conocer a rafael aquí abajo vais a tener su whatsapp muchas gracias Bien, es importante añadir que estas fotos hay un transcurso de la primera foto de la izquierda a la última de la derecha, tres meses. Lo que hemos conseguido es que con el consumo de productos y el cambio de la alimentación, muy importante en las dos cosas, no solamente el consumo de productos, es que ha salvado que le corten el pie. Va a haber sucesivos vídeos en el cual vayamos a ver, porque este, la primera foto es de enero del 2021 y la última es del marzo del 2021, hay tres meses ahí se ve perfectamente que en la tercera ya se está curando eh, ya se ha quitado el color oscuro, eh, ya está más limpio y se está regenerando la carne pero, atención, esto no es de la noche a la mañana, esto tarda esto ha tardado tres meses en este proceso y hemos ha salvado la pierna, gracias a Dios gracias a los médicos, gracias a las curas, gracias a la alimentación y gracias... A los productos de XN, ¿eh? no es que ni sean solo los productos de XN, ni solo la alimentación muy importante que tengáis en cuenta muchísimas gracias y si queréis alguna aclaración ponedos en contacto con Rafael y si te gustó el vídeo suscríbete al canal obviamente y compártelo muchísimas gracias